Él es intrépido, él es excéntrico, está dedicado a la causa de la fundación SCP. En muchos sentidos, es más una leyenda viviente que un empleado normal de la fundación. Su cara, su voz, su género e incluso su especie pueden cambiar a veces, pero es imposible no ver ese medallón ornamentado que descansa sobre su pecho. Así es, hoy hablamos del infame Dr. Bright. ¿Puede pensar en muchos otros investigadores que hayan sido sometidos a pruebas cruzadas con el temido SCP-682 y que hayan vivido para contarlo? Por supuesto, hay una ventaja especial que el Dr. Bright posee que la mayoría de los investigadores no tienen. Es el medallón sin el que nunca se ha visto, y gracias a él, el Dr. Bright no puede morir. ¿Cómo es posible? Porque, en cierto sentido, él es ese medallón. No te preocupes, después de este curso intensivo sobre todo lo relacionado con el Dr. Bright, incluyendo su origen, su presente y su futuro, estarás mucho menos confundido. Entonces, ¿quién es el Dr. Jack Bright? Para empezar, es un condecorado investigador de anomalías para la Fundación SCP y, a diferencia de la mayoría de los investigadores, está especialmente cualificado para el trabajo porque él mismo es una anomalía. Eso sí, no saques el tema cuando hables con él, es un asunto delicado. Más allá de eso, quién o incluso qué es el Dr. Bright puede ser una pregunta un poco cargada con una respuesta que depende de quién y cuándo se pregunte. Lo que le presentamos aquí es una de las versiones más populares de la historia del Dr. Bright y la que el propio Dr. Bright sigue más de cerca en la actualidad. Uno de nuestros mayores retos para entender al Dr. Bright es que ha sido tan prolífico en sus hazañas y logros dentro de la fundación que al contar su historia es difícil saber por dónde empezar. Pero, como dice el refrán, empecemos por el principio, empezando por la familia Bright. Bright era un hombre que tenía mucho peso en la fundación incluso antes de que Jack Bright se apuntara al servicio. Sus padres, el Dr. Adam y Evelyn Bright, eran personal de la fundación. Sus hermanos eran increíblemente numerosos y los que conocemos son TJ Bright, Michael Bright, Claire Pierce y una hermana sin nombre que ahora solo se conoce como SCP-321. Desgraciadamente pronto verán que la historia de la familia Bright es una historia de tragedia y lucha constante, mientras que la anomalía del Dr. Bright se produjo un poco más tarde en su vida, su hermano T.J. nació anómalo y fue designado como SCP-590, T.J. tenía la capacidad de curar cualquier dolencia con un toque, con el coste de que él mismo asumía esas dolencias. Ahora se utiliza como herramienta de curación en la fundación y está constantemente en cama con las enfermedades que asume. El Dr. Bright indujo un estado mental similar al de un niño de 3 años en TJ, probablemente con la esperanza de reducir la carga mental que recae sobre su pobre hermano, y lamentablemente esa carga va mucho más allá de la curación de las enfermedades de los extraños. Cuando Adam y Evelyn sufrieron un trágico nacimiento de un bebé muerto, intentaron desesperadamente que TJ les ayudara. TJ consiguió salvarla en parte, pero el resultado no fue humano y tanto él como la hija, que llegó a ser conocida como SCP-321, fueron puestos bajo custodia de la fundación. SCP-321 era una abominación altamente regenerativa y estirada que parecía seguir creciendo con la edad, pero Adam seguía viéndola como su hija, y pasó el resto de su vida intentando negociar su libertad de la fundación. Cuando su petición fue denegada como investigador, ascendió a la categoría de director de personal. Cuando su petición fue denegada allí, se convirtió en director de sitio, y luego en miembro del consejo del O5, todo con la intención de recuperar a su hija. Pero eso nunca ocurrió, y el resto del consejo lo hizo asesinar por sus problemas. No hay recompensa para el sentimentalismo en la fundación. Se cree que los otros dos hermanos Bright son polos opuestos. Michael Bright es uno de los mejores agentes de campo de la fundación, conocido por algunos como el Agente Cowboy. Su dedicación a la causa y su increíble aptitud en su trabajo han llevado a algunos a especular que incluso podría estar ya en el Consejo del O5. Claire Pierce, por otro lado, no está de acuerdo con las acciones de la Fundación en un nivel fundamental, lo cual es comprensible dadas las cosas horribles que han hecho a la familia Bright. Desertó y se convirtió en miembro de la Mano de la Serpiente, un grupo marginal dedicado a destapar los secretos de la Fundación SCP. Esto nos lleva al propio hombre, el Dr. Bright el miembro más conocido de esta extensa familia. Al igual que la mayoría de su familia, él también entró a trabajar en la fundación SCP. Era un investigador junior y relativamente poco notable, hasta su fatídico encuentro con cierto collar etiquetado como SCP-963. Pero, ¿qué es el SCP-963 y cómo entró el Dr. Bright en contacto con él? Todo comenzó en un pequeño apartamento que fue allanado por la fundación debido a supuestas actividades ocultas. Allí encontraron un solo cuerpo, con causa de muerte aparentemente por suicidio, agarrando el medallón que más tarde sería designado como SCP-963. Las paredes del apartamento estaban cubiertas de símbolos rituales sobrenaturales, y también se encontraron varios libros de ocultismo cerca del cuerpo del hombre fallecido. La fundación dedujo que el hombre estaba intentando realizar algún tipo de ritual mágico, pero que aparentemente había fracasado provocando su propia muerte. La fundación pronto se enteró de que el medallón recuperado parecía ser totalmente indestructible, y lo puso bajo el cuidado de un investigador junior, un tal Dr. Jack Bright. El Dr. Bright estudió el medallón durante años, con muy poco que mostrar, hasta un fatídico día en que se le encargó transportar el medallón a una zona diferente de la instalación de contención. Mientras el Dr. Bright llevaba a cabo su sencilla tarea de transporte, tomó una simple decisión que cambió el curso de su vida para siempre tenía el medallón en su mano desnuda. También pasó por delante de la cámara de contención del SCP-076-2, también conocido como Abel, justo cuando estaba a punto de producirse una brecha de contención. Abel es un guerrero inmortal e hiperviolento que puede invocar cuchillas desde portales interdimensionales. El Dr. Bright, siguiendo la tradición de la mala suerte de la familia Bright, se encontró justo en el camino de los ataques de Abel. La batalla que se produjo entre Abel y los grupos de trabajo móviles y los guardias reunidos provocó la destrucción de toda el ala de la instalación, y el Dr. Bright fue cortado en la pelea por las cuchillas sobrenaturales del guerrero. Parecía que la historia del Dr. Bright era corta y sencilla, muerto en la flor de la vida en cumplimiento del deber. Pero unos días después, mientras varios miembros del personal de la clase D limpiaban el desorden causado por la brecha de contención, un desafortunado clase D, conocido como d 113 se topó con el medallón que el Dr. Bright sostenía cuando murió. Se inclinó y lo recogió, y al instante sufrió un repentino y drástico cambio de personalidad. d 113 insistía ahora en que era el Dr. Bright, y dado que esta clase D no tenía razón alguna para conocer la existencia del investigador recientemente fallecido, fue llevado inmediatamente a una entrevista. Después de una breve evaluación, parecía claro que, de alguna manera, esta clase D realmente tenía la mente exacta de Jack Bright. ¿Pero cómo? Bueno, después de algunos experimentos incluso del propio Dr. Bright, encontraron la respuesta. El propósito del medallón era actuar como una especie de recipiente para la conciencia de la persona asesinada que lo sostenía. Su creador original esperaba utilizarlo como una forma de alcanzar la inmortalidad, y se quitó la vida para completar el ritual. Sin embargo, esto fue un error. La forma correcta de completar el ritual era ser asesinado por otra persona mientras sostenía el medallón, algo que le había ocurrido al Dr. Bright por total accidente. En cierto sentido, se le había dado una segunda oportunidad en la vida, pero esto vino con algunos efectos secundarios anómalos. Resulta que entrar en contacto directo con el collar, ahora conocido como SCP-963-1, es una sentencia de muerte. Hace que tu mente sea totalmente borrada y reemplazada por la del Dr. Bright. Si se quita el collar, se convierte en una cáscara sin vida hasta que se le vuelva a colocar el collar. Si el medallón permanece en contacto con su anfitrión durante un periodo de 30 días, la conciencia del Dr. Bright se vincula permanentemente al cuerpo sin ningún contacto del medallón. Si el medallón entra en contacto con otra persona, incluso si una versión permanente del Dr. Bright ya está habitando otro cuerpo, también se le infundirá su conciencia. Esto significa que si el Dr. Bright quisiera, podría tener múltiples versiones de sí mismo existiendo a la vez. Al principio, la anomalía en la que se había convertido el Dr. Bright fue tratada con recelo y temor por la fundación. Estaban tratando con una conciencia inteligente y ahora inmortal, capaz de replicarse un número ilimitado de veces. En teoría, podría incluso colocar su conciencia en peligrosos SCP y obtener aún más poder. El Dr. Bright fue sometido a reglas estrictas como no poder interactuar con ciertas anomalías y hacer que sus anfitriones fueran asesinados y cambiados a intervalos de 30 días, para evitar que construyera réplicas de sí mismo. Sin embargo, esta precaución resultó ser errónea. El Dr. Bright era un investigador extremadamente inteligente, leal y devoto de la Fundación. Y, como resultado, el consejo del O5 fue levantando poco a poco sus restricciones. Al igual que su padre, el Dr. Bright ascendió en el escalafón convirtiéndose en un célebre investigador y director de varios centros durante diferentes periodos de tiempo. Aunque esto puede parecer un escenario en el que todos los implicados salen ganando, la situación es algo más compleja para el propio Dr. Bright. En una evaluación psicológica rutinaria dirigida por el Dr. Simon Glass, el Dr. Bright compartió sus sentimientos de frustración sobre su situación actual. Sentía que se le trataba de forma diferente a los demás investigadores, y que se le daba menos confianza debido a una situación en la que no había elegido estar. Pero para el Dr. Bright, los efectos psicológicos de haber sido fusionado con el SCP-963-1 van mucho más allá de las frustraciones en el trabajo y del aburrimiento y la tristeza de una inmortalidad no solicitada. En una conversación con el investigador de nivel 1, el Dr. Frederick Hayden, Bright le dijo que, en cierto sentido, él era realmente el corazón de la fundación y no solo una pequeña parte de ella. Cuando se le pidió que explicara, dijo que, debido al don y la maldición de la inmortalidad, Sobreviviría a todos los demás operativos humanos que trabajaban para la fundación SCP. Permanecerá en la organización durante generaciones, quizás incluso siglos. Y en ese sentido, será la única constante desde ahora hasta que la fundación llegue a su fin. Cuando todo lo demás desaparezca, solo quedará el Dr. Bright. Por supuesto, esto es solo un resumen, y solo hemos arañado la superficie de las acciones y actividades del Dr. Bright en el multiverso de la fundación SCP. Pero por ahora, todo lo que necesitas saber es que el Dr. Bright sigue ahí afuera, y que llevará ese nombre condenado mucho después de que todos los demás con él hayan caído. Si eso es algo bueno o malo, es algo que debes decidir. Ahora vaya a ver SCP-082, Fernand el Caníbal, y SCP-4000, Tabú, para obtener su dosis de la fundación de SCP Explicado.